Después de este video, bueno, el divorcio, Laura todo. No, no es divorcio. Amores, volví. Oigan, fueron dos meses sabáticos que tenía que hacer por mi salud mental, por mi salud emocional. Entonces, hoy les tengo una gran sorpresa porque he traído a un invitado que ustedes me han rogado que quieren ver. Entonces, para empezar esta nueva temporada en mi canal de YouTube, pues, lo he traído. ¡Tarán! <risa> les traje a mi esposito Oigan, por fin, el video que ustedes tanto me han pedido y tanto que él ha <ríe> tratado Rechazado. de rechazar. Vamos a hacer el tag del esposo. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy prestando un poquito para la locura de mi... ¿Locuras? Preciada esposa. Pero no son locuras. Quiero antes contarles a todos ustedes que Valo... Ya dejó mucho la timidez porque hace rato empezó a hacer unos podcasts que se llaman Boss Tank en Spotify y por eso sé que hemos perdido la, los nervios, ¿cierto, mamá? Sí, me voy soltando un poquito. Y además, todos los me jueves. Me gusta el video, pero. ¿No? En audio, no además, no. todos los jueves a las 7 de la noche está siendo súper juicioso por sus redes sociales, o sea, por su Instagram Lives, ¿cierto? Sí. Primera pregunta muy fácil: ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nos conocimos? Eh, mi hermana, pues yo conocí a Laura antes de que ella me conociera a mí, básicamente porque eh, siempre estaba como con mi hermana en sus temas de modelaje y estaba muy juicioso con otra persona, entonces era solamente mirando de lejitos, pero nos conocimos que hablamos por primera vez, tal vez en... Eh, en Bau. Estaba criticando un molino que tenía. Amor, <risa> bueno. ok, ya estás dando mucha información. Okay, a ver, la nosotros. Primera vez que le hablé. Nosotros, nosotros nos conocimos, bueno, hace rato. Nina Rodríguez es una de mis mejores amigas de toda la vida porque con ella modelé, hice muchas pasarelas juntas. Y yo ya conocía a su hermano y me parecía muy lindo pero cada uno tenía sus relaciones pasadas, pero así nos conocimos. Después, ya cuando yo ya estaba soltera, me acuerdo que me mandaron con Noticias RCN a un festival vallenato, Ajá. yo lo estaba cubriendo, y él estaba allá y él estaba ya soltero, o sea, los dos estábamos solteros, y fue ahí cuando me empezó a tachar los pelos, ¿cierto? No, yo creo que tú no estabas soltera. Yo sí estaba soltera. No. ¿No? No, creo que no. Sí, no, y además yo no te he echo tus perros No, empezamos bueno, a hablar pero no, me no... He los perros y, y tenías novio, yo sí estaba sola Porque <risa> okay, entonces novio. yo tenía novio Solo la vi una noche, quién sabe ah, entonces... ¿Quién más estuvo? Y fue. Ay, no, entonces, ok <risa> Pero decía si hablamos por primera vez Hablamos por primera vez, yo sentí que fue coqueto Pero no pasó nada, pero fue pero desde coqueto. ahí Que yo dije Wow, este, este, este man Me parece interesante Me parece chévere ¿Cuándo y cómo fue la primera cita? ¿La primera cita cuándo? No me acuerdo exactamente cuándo, pero fue un miércoles, si no estoy mal. Que me recomendaron un restaurante que supuestamente era buenísimo y resultó ser el restaurante más aburrido del no, no, de planeta Tierra. Entonces me tocó hablar toda la noche para ver si no se aburría porque era uno de esos restaurantes que no tiene reservas y no tiene que eh, llegar recomendado. Y eran como cinco mesas y... y... yo. Sí, realmente no fue el mejor lugar para, yo... para la primera cita ¿sí fue muy rica la comida. Tragué. Sí, la comiste todo. El <ríe> Menos mal. Comí y después de eso nos fuimos a otro sitio a tomarnos un trago. Ah, sí. Estuvo más rico. Sí. Y después sí. de ahí, él me dejó en la casa y él quería subir a mi casa y yo obviamente le dije que no. Y él insistía, insistía, insistía. <ríe> Sí, <risa> pero, yo, pero tú tampoco fue que se negara tanto Sí, yo me negué Creo que está saliendo con alguien más ¿está? Claro que no, sí. no está saliendo Alguien más con te está alguien? echando los perros porque cuando entré Había unos cupcakes en la entrada, me acuerdo Ah bueno, entonces subió Contra mi voluntad porque yo le dije Mira mañana yo tengo que madrugar, sí, yo tengo noticiero hoy, El otro día, pero él subió Como un descarado Y trató de darme un beso <risa> <risa> Y lo saqué lo saqué de la casa, Con ¿cierto? un cupcake Pero sí me diste un beso No te pero di un este beso caso. No te di un beso Pero <risa> no te di un beso, güey Primera cita ¿Sí No te di un, un beso No Después de empujones, pero pues besitos y sí me llevé y un cupcake Bueno Del otro No <risa> <les dije eso. risa> le está echando a los perros que no sé quién era Cuenta la historia que ya todas sabemos del primer beso una rumbiada. La primera, que sí, el beso con pasión. Yo ya creo. sé cuál fue. Creo. Ese día que subí a apartamento fue el primer beso. Lo niegues. Primera Pero el cita, primer, primer beso, beso. así apasionado fue terrible. Fuimos a una discoteca de nuestro amigo Mauricio Mancini y estábamos. No, sí fue. Estábamos como en los primeros días saliendo y nosotros no nos dimos cuenta. Y desde lejos nos estaba viendo el fisgón de la red. Y Valo y yo pues ya estábamos tomaditos y nos empezamos a dar besos como locos. Enamora... No, enamorados no. Apasionados. No, apasionados. Y el fisgón lo cogió los besos y lo publicó en todas partes. Pues salí. ¿Qué? En el fisgón. <risa> Qué bien yo. <risa> okay. en el fisgón. Ah, pues sí. ¿Cómo así? Estás saliendo contigo. Bueno, ¿cuándo sean oficiales? Ya como pareja. Oficiales como pareja. Ah, bueno, cuando empezamos a salir, yo muy juicioso le dije que se si quería hacer mi novia. No, que vamos súper rápido, que cómo se te ocurre que te dije, Bueno, está bien, un problema, seguimos así. Y después, como a los dos meses, empezó ella a decirme, bueno, tú qué estabas diciendo. Y ya me se me han quitado las ganas, ya estaba yo tranquilo. Y. Pero fue, yo me acuerdo, un 4 de diciembre, tal, fue fue. no, 7 de diciembre. El 7 de diciembre que cumplimos eh, mes de novios. Uh -huh. Sí, estábamos como de fiesta en, en mi apartamento y yo estaba muy tranquilo hasta que le, le empezó a escribir un tipo. Y escríbale, y escríbale que dónde la recogí, yo tenía el celular y yo, bueno, mejor, mejor me adelanto antes de que sea muy tarde. Y le pedí que fuéramos novios. Y... Y ahí me pidió el padre sí, <risa> Asegura ¿Cuál fue el primer viaje juntos y qué sorpresas se llevaron el uno del otro? ¿Qué te sorprendió de mí ese día? ¿Fue en Cartagena? Sí, fue en Cartagena Ah, bueno, eh, la primera vez que, que, que dormimos así como en un viaje Me eh, cuenta que ella le habla bastante cuando está dormida Especial de comida, disfruta mucho soñar, <risa> disfruta mucho soñar comiendo, Pauti. Es un hambre vieja. Ahí guarda. Ahí guarda. A ver, sí fue muy tierno eso. ¿Qué fue lo que dije? Pancakes. <risa> <risa> fue muy tierno. Ay, qué hambre tan importante que debía tener. Ah. Estaba feliz mm, en el pan sueño. Pan Pancakes. <risa> pobrecita. Pancakes. Pancakes. <risa> chistoso pobrecita. Bueno, mi amor. Y Pero que... habla mucho, hormiga. Mucho, mucho, bueno, de no. todo. ¿Qué, no. me, ¿Qué me sorprendió? ¿Tuyo? ¿Ahora qué me sorprendió a él? Uy, que le gusta mucho el baile, Es impresionante. Ah, pero eso lo sabes desde el principio. Yo siempre digo que me mató el folclore. No, Porque no folklore. Desde, desde que empezamos a salir, no... no, no, no me pero es que ayudarme. yo no bailo, mi amor. Yo soy tronquito, sí, sí, sí. Bon, no puedo bailar. Y tú tampoco haces na nada para ayudarme. Es que es que le maté el folclore. Ahorita nos vamos al carnaval de Barranquilla y vean <risa> Está más vertica <risa> ¿Quién dijo primero te amo? fuiste tú No, yo creo que fuiste tú Yo no me acuerdo, pero pero tú ya estabas Básicamente ella me pidió que fuéramos novios Sino que me lo, me lo insinuó y me tocó Pero yo creo que fuiste, fuiste tú primero ¿Qué? Honestamente, sí Y no se si vea que no, no, no, no estuviera enamorado de ti O no me estuviera tragando de ti, pero fuiste tú Estoy mal. qué tal? Sí. Pero dime en qué momento. Yo no yo me, me acuerdo. No me acuerdo, de pero eso. sí. Estabas más embalada. No, la... ¿yo? Sí, claro yo que más no. Serio, mi amor. Ese más serio. Sí, si fuiste tú el que primero me pediste el cuadre. Pero porque yo era por responsable, porque ya íbamos saliendo un mes y me daba pena. <risa> en cambio, ya, pues ya me fresqué cuando me diste que no, que no pasaba nada. Yo y nunca ya, te bueno. he dicho primero te amo en la vida. Sí, honestamente. Muy bien, está bien, entonces sí. yo fui. Pues, como cuando fuiste pasando el cepillo de dientes, voy a dejar una camisetica. cuando me di cuenta me dio closet, ¡Se pasó! <risa> Eso es verdad, es verídico. ¡Ay, voy a dejar aquí un cepillo de dientes! Bueno. ¡Ay, pero es que nunca tengo pijama aquí, entonces voy a dejar una pijama bueno, Chaquetas, Y patalón, que cuando viajaba <risa> no me no pedías mío. que volviera a la casa. No, no, no, no estoy diciendo que fuera malo, pero fue así. Pues te estoy diciendo la verdad, de a poquito a poquito se... Me fui instalando, se listo. fue instalando, Se fue instalando. Vale, ¿en la qué chaqueta. momento decidiste pedir la matrimonio a la hora. ¿En qué momento? O sea, que, ¿cuál fue como el aha moment de, ok, esta, esta es... No, eso sí, yo creo que lo supe desde el principio. Oh. Era una mujer que me gustaba mucho, era muy, estaba, estaba muy tranquilo, muy feliz, o sea, me sentía, me sentía completo desde, desde el primer día. Realmente yo no, no tenía dudas, simplemente estaba esperando, estaba esperando como el momento preciso y quería... Quería planearlo bien, que saliera bien O sea, que no me no podría decir que no, en caso tal Pero no es tan difícil Pues... Pues bobo sería si no quisiera casarme con ella Lo no, que me, me moré más fue planeándolo, realmente No tenía claro tú lo sospechabas? Pues nos fuimos a un viaje a Europa Me invitó por primera vez a Madrid eh, fuimos a Italia y a Grecia y yo siempre le decía a él que yo me moría por conocer Santorini porque era un sueño mío y yo tengo el video Amor mío, ahora que estás comprometida ¿qué piensas? Estoy muy feliz Ay, se te cae ese dedo el pelo. Todo es muy perfecto, te amo De él pidiéndome de matrimonio en eso es un catamarán? catamarán en un catamarán frente a Santorini, yo llorando, obviamente estaba borracha ya en ese momento, nos tomamos todos los vinos del mundo, claro, yo. Es Fue espectacular. Lau define en una palabra a la familia de Valo. Y Balo define en una palabra a la familia de, de Dale tú primero. Eh, la del lado de tu mamá es como. ¿Qué palabra puedo usar para eso? Dile está sí, que estás pensando, porque en ¿Como locas? ¿Como locas? Cada, cada una tiene su tema. ¿sí? Las quiero mucho, pero si sí son como loquitas. Cada una tiene su, su raye. ¿Ah, sí? sí? Ah, listo. Tú eres la más tranquilita de las tres, ¿Sí? Creo, sí. Listo, mamá. Mira lo que está diciendo. Y Cami. Cami está aquí, mi hermano. No, pero Cami... ¿qué raye Kami tiene? Cami es mamá, pero ella tiene su cuento. Cami, ¿qué rayas tienes claro, tú? La rumba. Ah, tenés ¿le tenés gustó conmigo, la fiesta? Sí, sí como... ¿Ya no tanto. Boom, baum baum. ¿Y Maui qué problema tiene? No, ninguno, no es un ah, problema, no. tiene sus rayes, sus, sus, sus, sus cuentos. Exacto, eso es como excentricidades. Ella vive en otro mundo. ¿Cómo así? Un mundo que me parece chévere, pero es otro. ¿Cómo así? Ella vive en otro mundo. Sí, viene en otro mundo. No, o sea, no estoy diciendo que esté loca. Estoy diciendo que en otro mundo distinto al, al, al que normalmente. Mi otra yo. hermana es musicoterapeuta, Entonces es súper zen. Es súper conectada con el mundo, con la naturaleza. Entonces por eso dice eso, porque tú no estás conectado con nada. No, no, es que no estoy conectado <risa> con nada. Estoy conectado con ella, hermano. amo muy bien. Pero es muy, sí, es otro mundo. De, de mi acuerdas? mamá no quiero saber? No, mi suegra es muy chévere. Ella es la más loca de las 4, 5 Le dos. Ahorita no, pero, va a hablar de no cada una de tus bien, de todos. Y con mi suegro me llevo realmente bien. Mi suegro me tenía rabia al principio, no me quería mucho, porque esta mujer se me a pasado el apartamento, entonces <ríe> era, estamos viviendo en concubinato, por decisión de ella, no mía. O sea, pa parece tan serio, pero es tan... Como querido, él es, él es suavecito, lo que pasa es que se, se las da de bravo, pero no, muy querido. Emilio, chévere, desde el día uno. Mi hermanito. Bueno, la familia de Balo. Eh, tu papá, lo amo con todo mi corazón, es un poco imprudente, pero acá pues sabemos todos. <risa> Intenso. Tu mamá también es un poco imprudente. Eh, a veces sale con cosas que uno dice, wow, me dijo eso, ¿en serio? Como que son súper directos y uno dice, uy, pucha. Son súper imprudentes los dos, pero los amo, los adoro Caro Nina, estoy demasiado orgullosa de ella porque ha luchado por su sueño Que es ser cantante y la está rompiendo De verdad que es increíble y además crecimos juntas Se sigue quejando de que nunca aparece ¿Caro? Cuando, sí, que ya solo aparece cuando necesita ah, algo tuyo Ah, sí, a veces, Yo, a mí me toca regañarla porque a veces se desaparece Pero últimamente estamos cada sí. vez más cercanos no, estamos unidas eh, Santi, lo amo, lo adoro, es un poquito bravo. Me parece sí, que chiquito. tiene su temperamento desde chiquito. desde chiquito. Tiene su temperamento, pero es eh, el mejor esposo, el mejor papá. Eh, ha dejado a todos boquiabiertos con la labor tan linda que está haciendo con Joaco que es nuestro consentido, que es tu sobrino. Sí. Bueno, entonces, yo, en serio, una palabra: Vale, ¿qué crees que dice la familia de Laura de ti cuando no tú no estás? ¿Qué dice de mí cuando no estoy? De verdad, con, yo creo que debe decir como ojo. <risa> ¿Qué? Ojo con balo. Ah, mentiras. Yo, yo sí creo que ojo, que me he hecho ojo, pero eh, no, yo creo que está tranquila en términos generales con, conmigo. ¿Qué dice no la con la mujer, familia. Vale, ¿tú no estás? Cuando yo no estoy perdida Abandono Abandono <ríe> Mi hijo Mi hijo Mi hijo está solo La casa, ¿qué pasa con la casa? Es está yo, sola sí, Yo aquí lavo, plancho, tiendo, no, mercado sí, tu... sí, sí, sí. <risa> Mentira Este video. <ríe> ¿Mentira? Después de este video, bueno, el divorcio, el todo. No, no es divorcio no soy, un de casa, soy un amo de casa desesperado de ¿Sobre qué es lo que más pelean? hay un par de cosas eh, yo por lo que más peleo es porque ella es demasiado elevada no pone atención nunca sino lo que le interesa a ella Venga. uno le puede hablar y además que ya le cogí el, ya, le, ya le cogí esa, el, el, el, la estrategia que ella usa que uno le está hablando y ya no está poniendo atención pero retiren la última palabra que uno dice entonces la repite así claro, para que uno cree que está yendo, pero realmente está yendo un carajo no le está poniendo nada de atención a uno Ah, mi pierda cómo fue el trabajo y hizo un súper buen negocio Sin sí, negocio, ¿cuál? Sin negocio Y realmente no está, no, no está oyendo nada Y no le interesa nada, distinto a lo que está metida haciendo eh, Yo por lo que peleo con Valo O que me da rabia o... Hay de que yo prenda el televisor Le pongo una almohadita encima Lo pongo sin volumen y lo prendo Y es Ay, como sí. el, el insulto me Valo el... tiene serios problemas con el insomnio no sé si muchos de ustedes sufran de insomnio, pero es algo horrible Y más si uno se tiene que levantar temprano y estar totalmente ágil y con la mente Deja la televisión prendida y a mí eso, yo no puedo con eso, entonces me pongo bravo con él Y él me pone las almohadas encima, me pone la cobija encima y él cree que yo no me doy cuenta Y sí, es horrible ¿Tienen alguna tradición juntos? Viajar nuestra bueno, tradición es viajar. viajar. Viajar siempre el cumpleaños de la hora. Nos celebramos afuera. Desde que estamos juntos. ¿no? Sí. Bueno, me enseñó a viajar a mí. ¿Qué proyecto tiene ¿Es un pronto? Eso incluye hijos, laboral, etc. ¿En Laboral, por fin la convencí de que hiciéramos un negocio porque es, es algo que me fascina a mí emprender en pareja. Vamos a sacar una marca con otras socias muy chévere, son cuatro mujeres conmigo, bacanísimo. cuatro mujeres conmigo, eh, muy chévere las cuatro, eh, de todas aprendo, y eso me tiene muy contento, eh, yo creo que por ahí en marzo sacamos ese, ese proyecto, arrancamos, eh, estamos armando ahorita otro que empieza a grabar mañana, otro, otra idea que tenemos también, Dos proyectos Mucho que bella. tenemos juntos. Bueno, les cuento que gracias a la empresa de Álvaro hemos tenido el apoyo muy grande también de tu papá, de tu tía, para formar Ética Verde, que es una fundación muy linda pro al medio ambiente, donde hacemos siembras, donde tenemos una... protegemos un, los recursos hídricos. Tenemos un nacimiento de agua natural súper lindo, eh, Próximamente queremos hacer más actividades de siembras. ¿Quién siempre tiene calor? Lejos, es un horno microondas. Ay, ¿Hay en la casa? ¿De quién es? ¿Quién es más intenso? Vender más perdidas. ¿Quién es? ¿Quién tiene más pedido? ¿Quién está más en el celular? Le ¿Quién huele pego? Laura, lejos. Valo bien, lejos. ¿Quién factura más? No, uno de los dos, Laura. No sé Pero con Porque no sé bien cuánto factura, no me cuenta. ¿Quién gasta más? ¿Quién es más chistoso? ¿Quién es más borrachito? Llegaron tarde, es por culpa de quién. Llegamos tarde. Sí, porque son, son cuando no son puntuales. ¿Quién duerme más? ¿Quién nunca tiene cargador? ¿Sí? Oh no, Balo, nunca tiene cargador, nunca. Que te lo doy a ti. Perdieron algo. ¿Quién fue? Valo. Obviamente. Siempre pierde Las a gafas, la garganta se se a a es? ¿Quién es el más bravo? ¿Quién es el más llorón? ¿Pero llorón de llorar o llorón de quejarse? De quejarse. ¡Ay, balón. Vale. Yo no lloro, yo me quejo. ¡Se queja todo el día! <risa> ¿Quién maneja mejor? vale quién ¿Quién maneja mejor? Okay. ¿Quién maneja mejor la plata? Los ¿Quién paga las cuentas? Ya. ¿Qué amo yo de Laura? Pero un cortico. O sea, honestamente es una persona que transmite alegría todo el día. Siempre. Muy buena energía, muy buena actitud y eso levanta a cualquiera. ¿Eh? Incluido a mí, que soy quejón. ¿Ni llorón? No, no lloro, me quejo. Bueno, lo que más me gusta de Valo es que es un hombre respetuoso, amoroso, es un hombre que siempre está ahí, es un hombre que siempre eh, me ha ayudado a cumplir mis sueños, siempre ha estado ahí apoyándome, eh, siento que juntos hacemos un gran equipo y por eso... Creo que nos amamos y nos llevamos tan bien, ¿no? Sí. La verdad tus sueños se han convertido en los míos. Me... ¿En serio? ¿Estás molestando? No, Tú sabes que es verdad. No, amor. Bueno. Bueno, este fue. El tag del esposo, yo por eso no lo quería traer, es un mamón. Oh, ¡Es bien. un mamón! Mi no, amor, deja de ser tan montador. No. Es que hasta en cámaras es montadorcísimo. Pero con amor, yo sé que lo hace con amor. Espero que les haya gustado. Gracias por la invitación. Ya no voy a hacer tu podcast. ¿No? Mm -mm. Te esperé dos horas mm -mm. sentado mientras tú se terminabas de arreglar. ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Total. Y después échenle gotas. A <ríe> las 11 de la noche <laughs> me levanté a las 4 de la mañana. Estoy un poquito cansado. <ríe> Este es mi esposo Ya lo conocen un poco más Los quiero mucho Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo Episodio Voy a tomar este canal Nos vemos en el próximo video Ustedes y nosotros Y sacamos esta vida En TV <laughs> Bye. <laughs>